Estás en la tarde de la radio, estás en Radio Mix, me quedo con vos y para vos hasta las 4 de la tarde, y se viene el momento esperado de todos los martes, se viene el momento de ADN emocional, con un tema que tal vez de qué hablar, pero también está bueno porque da para aclarar. Así que vamos a ir con el conductor y todo su equipo. Bienvenido Daniel Molina a la tarde del magazine. ¿Cómo va? Hola. Bien Karina. Hola Karina, hola Deli, hola Cris y hola a todos los que nos escuchan. Hola, hola. Dani. Acá está tu panel. <risa> Acá están las chicas de Dani, ¿no? ¿Eh? La... Hola chicas, ¿cómo va? Muy bien, ¿vos Cari? Todo bien. Hay un tema de internet, me parece que tenemos un delay mínimo, Dani. ¿eh? ¿Yo también? ¿Con vos? Ahora, no, hace un ratito, quizás es mínimo como para que lo tengas en cuenta, que las chicas te están contestando cuando vos le preguntás, simplemente okay. tarda unos segundos más, ¿sí? Vamos a hacerlo más despacio, entonces. Bueno. las respuestas. Buen programa, Allá. chicos. Muchas bueno, gracias. Gracias, Cari. Bueno, comenzamos. ¿No? ¿Cómo andan? Muy bien, sí. ¿vos? Ahora bien. Eh, la verdad, en estos días estuve así como, así como subí baja. Yo no sé si a ustedes les pasa, ¿no? Eh, pasa. Con los días. Los días de lluvia me da ganas de quedarme en mi casa. ¿Puede ser que nos afecte tanto a nosotros? Eh, así, en la, digamos, el sol, en la lluvia, nosotros en nuestras emociones. Bueno, yo creo que en realidad siempre nos afecta el tema del, del tiempo, digamos, a mí la lluvia es como que me da para quedarme, pero bueno, ahora parece que uno lo siente más este, eh, con, con más malestar, porque digo yo, el sol... De carga sabes, la energía. Esos días, esos días que fueron así tan calorcito, qué no sé yo, que bueno, motivó. Después. Claro. Bueno, yo tengo, yo tengo una respuesta a eso, que es la que, que en un momento le dije a Delia, se ve que por eso dispara también, que tiene que ver con, con este que hay una interpretación, por qué nos da ganas de dormir cuando, cuando hay tormenta. ¿sí? Encima, este fin de semana hubo muchos rayos, ¿no? en la tormenta, aparte de sentir mucha agua, hubo truenos. Eh, eh, biológicamente nosotros tenemos una memoria genética ancestral, desde de, de la época de, la, de, de las cavernas, digo yo. Y, y cuando nosotros eh, sentimos lluvia, espontáneamente recordamos algo emocional, inconsciente, que tiene que ver con la seguridad y la tranquilidad. ¿Por qué? Porque en ese momento, cuando eh, en, en, llueve, todos los animales, se guardan, no salen a cazar, todos se van, cada uno a su refugio. Entonces en ese momento todos viven en armonía, paz, tranquilidad, para que no, eh, sin miedo a, a que venga algún depredador. ¿no? Así que eso hace que nosotros nos dé ganas de dormir, relajarnos. Eso nos activa algo inconsciente. ¿Sí? Podés agregarle lo que es naturalmente... Eh, que estás en tu casa, más relajado, todo lo que quieras. Pero igualmente esto nos dispara lo que es el recuerdo emocional. Bueno, eso está bueno. Bueno, o sea, con la está... primavera debe ser lo mismo, ¿no? Que uno va, sale, se mueve, ¿no? No, te escuché el principio, perdón. Con la primavera debe pasar algo parecido. Que uno claro. va, se mueve, sale. Eh, claro, te da ganas de salir. Sí, sí, sí, obviamente. El calorcito, ¿no? Bueno, nos vamos al tema de hoy. ¿Qué les parece? ¿Cuánta? Bueno, vale. ¿me, me escuchan bien porque está bastante cortado lo de Delia. Con Delia. yo también tengo un poquito de dificultad con Delia de escucharla, pero vos perfecto. Bien, bien. Eh, vamos a hablar que, que lo que venimos hablando hace bastante tiempo, ¿no? desde que empezó el programa, lo que tiene que ver con, con el ADN emocional, que está relacionado con la medicina Germánica, digo, que es lo que descubrió el doctor Hammer, que es la conexión neuronal de un pensamiento conectado con una parte específica en el cuerpo, que ese estrés genera eh, una falta de oxígeno, diría yo, una falta de, de o una concentración de, de esos eh, patógenos por falta de oxígeno, que provoca el dolor o después eh, ocasiona lo que nosotros decimos enfermedad, que es el síntoma para nosotros. ¿no? Entonces, siempre las emociones, eh, las negativas, ¿no? o las positivas también, pero para el beneficio las negativas, van a ocasionar siempre alguna pérdida de energía en algún lugar localizado o directamente en todo el cuerpo. ¿no? Cuando nosotros estamos en un estado depresivo, no tenemos energía para poder tener ganas de provocar una intención de salir a la calle o no, como cuando hablábamos de la depresión. <risa> Entonces, si nos transportamos a, a, a que eh, estos eh, eh, pensamientos negativos al localizarse en el cuerpo, generan un síntoma que eh, nosotros vinimos hablando eh, específicamente en cada programa eh, de, de que estamos acá en Radio Mix. Eh, la idea es decirle que la energía, para que haya energía, tiene que haber un combustible, ese combustible está relacionado con eh, la nutrición de nuestro cuerpo, que es lo más importante, cómo nos nutrimos, si no, no tendríamos energía. Pero a su vez el cuerpo consume azúcares, eh, grasas, eh, proteínas, y qué más, eh, bueno, todo lo que el alimento que va generando la nutrición. En el caso de que eh, no haya oxígeno, eh, dijimos que pierde la energía, pero cuando eh, hay falta de energía, la posibilidad que nos da inyectar oxígeno a través de eh, esta adrenalina, vendría a ser esta eh, forma de pensar, por ejemplo, los, eh, que esto se llama bio... Eh, eh, electromagnético, el, la bioelectromagnética eh, eh, eh, que hace que la energía que vamos pasando que también oxigena eh, el, nuestra sangre, nuestras células, eh, nuestros glóbulos rojos. ¿sí? Entonces, si en el caso que nos falte ese oxígeno, ahí viene lo que yo en todo el fin de semana estuve hablando sobre lo que están... Eh, moviendo sobre el CDS, ¿sí? este, no es para que yo pueda recomendarlo porque yo no tengo ninguna autoridad, porque todavía no está aceptado, pero ahora cuando hablemos de cómo es el comportamiento del cuerpo, eh, vamos a poder darle un poquito más de entendimiento a lo que produce el CDS, ¿no? entonces yo no puedo recomendar pero sí puedo informar para que se informen, y busquen otra información en otros lugares donde le podemos decir, para que eh, puedan experimentar ustedes mismos este, con algo que está demostrado que es inocuo, pero no en grandes cantidades, porque si nosotros decimos, eh, como me han dicho, no, no es inocuo, claro, una aspirina no te va a hacer mal, pero si tomas 500 aspirina sí te va a hacer mal. O sea, en las medidas justas y lógicas, no hace mal a nadie, y de alguna manera eso es lo que quiero transmitir en este programa, uniendo lo que sería, eh, a ver, porque yo me anoté un par de cositas. Una cosa es el estrés, ¿tá? que sería el estrés eh, eh, oxida, eh, oxidante. ¿Te acordás? Eh, nosotros hablamos, Cristina, cuando hablábamos de lo que produce el estrés, la cortis, el, el cortisol. Sí. Exacto. Bueno, es, eso es una forma de, eh, es un oxidante, que es lo que oxigena la sangre. Eh, ¿Por qué la oxigena? Porque el estrés sería principalmente un, una actitud que toma el cuerpo de defensa o de huida, ¿ta? Entonces estoy totalmente preparado para eso y necesito oxígeno para el combustible, para que reaccione. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, cuando vamos a prender el fuego en un asadito, prendemos el fuego y tapamos el aire para que no entre mucho oxígeno. Una vez que prendió, le necesitamos dar oxígeno, y si le ponemos un secador de pelo, empieza a sacar chispa y generar mucho fuego, más energía y más calor. ¿Por qué? Porque tiene mucho oxígeno. Por eso mismo en los autos, cuando se inventó el turbo, turbo diésel, el turbo, eh, pudo hacer que los autos sean mucho más potentes porque qué hacían le daban oxígeno al combustible en el caso del combustible que era la nafta o el gasoil pero igualmente nosotros accionamos de la misma manera más oxígeno mejor reacción tenemos entonces en un caso de una adrenalina de un estrés eh, eh, por supervivencia vamos a, a, a oxigenar y oxidar vendría a ser más rápido el cuerpo para poder reaccionar entonces, cuando nosotros metemos algo en el, en el organismo, que es lo que vamos a hablar después, que oxigene espontáneamente la sangre, todos los glóbulos rojos, vamos a ayudar a que todos los patógenos, bacterias, virus y, y larvas se vayan del cuerpo, que es el propósito del sistema de, de, oxida, de, de oxidación. ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí se entiende, ¿no? Se entiende. Bueno, entonces, a ver, yo me fui anotando algunas palabras como para no, eh, eh, esto no, no me voy a meter con la eh, eh, biofísica porque no entiendo nada, pero sí entender que, que esto, cuando hablábamos del el CDS, el fin de semana cuando hice un videíto diciéndole a la gente que yo tomaba CDS, sí, lo tengo acá, el CDS que es agua con cloridina, clorid eh, bueno, clorito de sodio, eh, lo que hace es espontáneamente entrar en la sangre y se va a lugares localizados donde menos energía tengamos. Eso es lo mágico que hace que la energía eh, se produce a través de esta oxigenación. A la hora ya no existe más en tu cuerpo, por eso las tomas son muy livianas y constantes durante el día se toma 10 miligramos esto en un litro de agua, o sea que no sería problema. Entonces eh, la idea es mostrarles que no es una promoción de esto, sino que lo que estoy viendo que es que eh, es un crimen lo que está pasando. Hoy acá en Pinamar eh, veo a un chico y a una chica hablando por Facebook, pidiendo por favor cómo hacer, porque... Eh, solo le mandan un plasma porque es burocrático, un plasma por persona y necesita tres, el padre, si no se va a morir. Y él está pidiendo, por favor, que le den otro, aunque haya, porque en realidad el reglamento es ese, o sea que nadie se está ocupando de la salud de él, no hay otra forma. Y entonces, al no aprobar esto, que tiene que ver con, aunque sea que se investiguen y estudien lo que ya se investigó, salvaría muchas vidas, y en este caso mucha gente dejaría de sufrir, y aparte saldríamos de este gran miedo colectivo de, de que nos vamos a enfermar eh, con algo que realmente es muy económico, por eso los laboratorios no les interesa, y les puedo demostrar lo que tengo que ver con los laboratorios, que no les interesa porque en África la malaria mueren 3 millones de niños por día, o sea, por año, digo, 3 millones por año, que serían cada 40 segundos un niño. O sea, que digo, hoy se acaba la cuenta, en el programa nuestro, en media hora mueren 75 chicos, nada más que por malaria, por una fiebre muy alta. No hay este, mucha medicación, solo para controlarlo. Ese, esa farmacéutica no pueden darle una solución. Pero se hizo un estudio con estos científicos se fueron con la Cruz Roja, está documentado, está en YouTube, eso también lo podemos pasar para que ustedes lo miren ustedes mismos y se den cuenta de que eh, muestran cuando de mil y pico de, de personas le hicieron este tratamiento y algunos sanaron en dos horas, otro en un día y otro en 48 horas, por la cual el 100% está documentado, la Cruz Roja lo aceptó, lo firmó, lo firmó eso y al poco tiempo eh, lo desmintió la Cruz Roja desde Ginebra. Eh, también se sabe que cada país africano invierte mil millones de dólares por país en los laboratorios. Así que esto que es tan económico y oxigena tan rápido la sangre, te saca de un montón de síntomas que sería lo que nosotros explicamos como lo que venimos explicando siempre. Eh, donde nosotros tenemos un pensamiento estresamos en un lugar localizado del cuerpo, generando mayor este, falta de oxígeno, y esa falta de oxígeno acumula patógenos, y esos patógenos provocan con el tiempo esa enfermedad, ¿sí? Entonces, si nosotros oxigenamos en una forma tan espontánea, podemos salir increíblemente. Eh, yo tomo CDS, no lo puedo recomendar, pero sí les recomiendo que investiguen, ¿sí? Esa es mi intención del programa de hoy. Y bueno, no sé, pregúntenme más porque hay un montón de cosas para decirlo. Porque, eh, sí. Dice que hay, hay un montón de dudas con respecto a eso. Yo tengo dos, dos preguntas. Una que tiene que ver con el tema de las emociones, que es lo que nos, eh, que nos trata a nosotros. Eh, porque eh, nosotros, eh, las, las enfermedades, o sea, para nosotros no existen las enfermedades, ¿no es cierto? sino que es el síntoma, que es una bendición que nos va a, a dar cuenta del conflicto que nosotros tenemos. Emocional. Este, Esa la, es la lectura que hacemos nosotros. Claro. Bueno, entonces, este, este tipo de medicamentos que por ahí, o este o cualquier otro, ¿no es cierto?, eh, eh, tapa el síntoma. Entonces, eh, ¿cómo es a la parte emocional? Eh, no, lo que, va, lo que va a suceder es que siempre va a existir, nosotros somos inestables emocionales. Lo que eh, puede revertir un caso ¿tá? de un cáncer pulmonar, se si habla de todo eso. Más de 400 enfermedades este, tendrían solución. Así es como dicen ellos. Yo no puedo garantizar esto que estoy diciendo, pero el médico por la verdad o Andreas Kalker hablan de eso como también dice que el 80% o más de las medicaciones que nos venden desaparecerían. Entonces realmente hay un problema muy grande en las grandes eh, monopolios de, que nos manejan el mundo a través de intoxicarnos y alimentarse de la economía del sufrimiento de la gente entonces eso es algo totalmente criminal para mí es criminal no hay otra cosa eh, es donde quiero transmitir por eso me involucro en esto porque yo lo veo acá en Pinamar no lo estoy viendo nada más que en el mundo veo que nadie tiene una solución Ay, y si no le dan nada más que tafirol hasta que el cuadro se empeore, si hay alguien que tiene problemas respiratorios, claro, este cuadro se va, se va a empeorar, y después entra en un cuadro muy difícil y que pueda pasar por un riesgo de muerte. Entonces, eh, no, la idea es eh, difundir, entender que no hay nada, y que nadie nos puede quitar la... la ¿cómo se llama? Se <tose> había puesto esto, de la... la la, pos, la posibilidad y el derecho de automedicarme en, en, en un momento de, de que no hay nada. ¿sí? Claro. De que no hay una solución. Entonces, eh, yo sé que acá en Pinamar hasta médicos lo están tomando. Y les, te voy a decir con respecto a la, a la pregunta que me hiciste. es Nosotros podemos tener una, un, un equilibrio muy bueno emocionalmente. Pero si vivimos un estrés emocional muy fuerte, por ejemplo, por ejemplo en el caso de un, un robo, una muerte eh, violenta, algo, un accidente, ese estrés baja el sistema inmunológico y en ese sistema inmunológico que baja, entran todo lo que tiene que ver hongos, bacterias, eh, eh, virus, eh, no, eh, hongo no, eh, digo, eh, virus y, y, ¿cómo se llama? La gente es patógena. Sí. Bueno, la, eh, la cosa que... ¿Por qué eh, nos enfermamos entonces? Porque algunos sí y otros no. En el caso que sí, es porque tiene baja el sistema inmunológico. ¿Y en dónde? Estaría localizado el pensamiento. Tá? ¿En dónde, ¿Por dónde entra? Nosotros podemos descubrir, eh, como venimos hablando, de, en cada órgano o parte del cuerpo, donde estoy estresando algo pero es algo leve y algo eh, más reparable. ¿sí? Ahora cuando entra un virus tan agresivo, eh, claro. en, en el caso que yo tenga algún problema respiratorio, no puedo disponer de, de que voy a confiar en mi sistema inmunológico para siempre de tener un control emocional. Este, ojalá podamos lograr a eso, que eso sería madurez emocional, eh, amando, dejando de pretender todo lo que hablamos siempre eh, eh, sin pretender que el otro sea como yo quiero que sea y solo aceptando y viviendo en gratitud, ahí seguramente todo lo recibirías con una bendición y de esa forma tu sistema inmunológico te mantendría siempre equilibrado pero no es la realidad entonces tenemos que ser reales y tenemos que saber que sí necesitamos de la medicina sí necesitamos claro. de investigaciones pero la verdad que el mundo está muy corrupto y entonces cada día que voy investigando y leyendo un montón de otras cosas, porque hay muchísimo más para decirle ¿cómo puede ser que el CDS, el MMS, esté autorizado para ambulancias obligatoriamente en, en, en España? Eh, es obligatorio, <ríe> con toda la, la limpieza, para la sangre, transportar la sangre tiene que tener CDS dentro del, de, de la bolsa de sangre. O sea que ahí sí, pero no lo podemos consumir nosotros. Se, se limpian todos los tubos de ensayo, todo lo que tenga que ver con la sangre, porque desengrasa. Este, o sea que hay, hay, hay cosas que no se entienden, que son medias incoherentes. Y después está, bueno, todo un montón de personas que quieren demostrar su verdad y nadie las escucha. Yo no estoy diciendo que tengan la verdad, pero nadie las escucha. Entonces, ¿qué pasa que nadie les escucha? ¿Cómo puede ser? Nadie les interesa... Algo tan importante como lo que estamos pasando. Entonces hay un verso en el medio. Algún verso hay. Quiero que sea verdad. Quiero que salga la verdad. Lo que sea. Si es mentira lo que estoy diciendo o no, pero quiero que salga la verdad. Porque hay responsables de vidas acá, en juego. Constantemente. Y vivimos un miedo. Todo el mundo se funde. Eh, no sabe qué hacer el día de mañana. Nos tienen todos encerrados. No, no es real. ¿Sí? ¿Te puedo te ¿te hacer la pregunta? Dale, preguntame Una, una preguntita. Ya, con eh, relación a los componentes, porque viste que hay gente que los, los, los eh, confunde con eh, los componentes que forman elementos de limpieza y por eso dicen que son tóxicos. ¿Cuáles serían sí. los elementos? Sí, eh, mira, yo, yo, a mí me gustaría no entrar en todo ese tema. Yo, yo puedo explicar que es ácido cítrico, la mezcla, igual, y lo que se toma es el gas de eso, ni siquiera es el líquido puro de eso. El, el, solamente el gas, que cuando lo tomas en un litro de agua, 10 miligramos de ese producto que es el gas, entonces eh, ahí es lo que, donde entra espontáneamente en la sangre. Vamos a, a, a decir que esa, eso lo pueden buscar en Andreas Kalkers. Este, ¿Cómo se hace? ¿Cómo es? Yo vivo publicando. Al que le interesa en videos que YouTube y Facebook me los borra. Eh, duran poco, pero también se los mando por Messenger o por WhatsApp, entonces no los pueden borrar. Pero de alguna manera, eh, o si no por Telegram, Telegram no pueden borrarlo ellos en Telegram. Entonces ahora se están volcando muchos a Telegram para poder sostener todas estas grandes... Hay páginas también donde están todos los testimonios, solo testimonios, ¿no? y muestran madres. Yo cuando hablé del autismo el año pasado fue terrible, porque en realidad sin conocer todo esto, yo, eh, si se acuerdan, es que hablaba eh, eh, el intestino, que podía llegar a generar hongos, toxinas, de tal forma para que poder producir un estado de estar consciente e inconsciente. Es como estar drogado, Eso es el, el autismo, decía yo. Entonces que si cambiáramos la alimentación, esos hongos y bacterias no se alimentarían para poder seguir proliferándose. sí. Entonces, o esos parásitos. De esta forma, eh, no solo eso, sino barre todo eso. O sea, es como una limpieza hepática y una limpieza este, intestinal eh, y, bueno, y encima oxigenándonos. ¿Por qué barre? Barre, porque sí, claro, es como te digo, lo pones, lo usan para limpiar los tubos de ensayo. Este, sí, barre con todo. Eh, pero es sino porque se desaparece, se va. No lo tenés más porque es un gas, no es un líquido, es gas. El gas se va en el cuerpo, se desaparece. Por eso a la hora tenés que volver a tomar porque ya no lo tenés más en el cuerpo. Entonces tenés que hacer 10 tomas diarias más o menos para ir limpiándote de a poco y oxigenándote. Bueno, no soy el dueño de la verdad, solamente los invito a que investiguen, eh, que busquen cada vez más, recuerden que para que alguien eh, eh, pueda ser eh, un, autorizado un medicamento, tardan entre 8 y 10 años, ¿sí? y aparte de la guita que tiene que tener la plata para poder autorizar un medicamento. Hay gente que no puede esperar tanto, o sea que me parece que vale la pena que, que la burocracia desaparezca que es todo un verso, y que la gente pueda investigar por sí mismo, porque nadie murió de esto, nadie murió de esto, dicen que mueren de esto, claro no, no. escúchame, por Tapsin, mi papá se intoxicó, Tapsin se intoxicó, una hepatitis tóxica, claro, no no importa, porque yo hice una denuncia en ese momento, sí, pero eso qué sucede, El, eh, no quiere decir que sea contaminante, pero mi papá reaccionó distinto, y tomó mucho mi papá, automedicado, tomó muchísimo, no era lo, lo recetado. ¿sí? Entonces, eh, no quiere decir que, eh, que te mate cualquier cosa, lo mismo que la valla espirina. Pero si te tomás 500, seguramente te va a hacer mal. Eso es lo que estamos hablando. ¿sí? Así que, bueno, ¿quieren preguntar algo más? Si no. Mira, te quería hacer un comentario, porque te llegó justamente, hay una petición que está circulando eh, alrededor del mundo, eh, sí. precisamente de, de lo que vos estás hablando. Sí. Pero, digamos, eh, cuando vos la lees, yo la leí muy por encima porque es carísima, eh, que nombra a cada uno de los médicos que, que son los que han investigado, este, los que investigan sobre este, sobre el, eh, el dióxido de, de cloro, de sodio, perdón, ¿no? El de sodio, sí. De sodio. Este, eh, muy, muy enfrentados a la OMS, a la Organización Mundial de la Salud. Sí. Pero también hay todo como una parte legal que deja claro ahí, digamos, que es este, eh, que es una decisión absolutamente individual. digamos Vos firmás la petición dando la orden de que en caso de que sea necesario ante una emergencia además te lo, eh, te lo suministren bajo tu eh, propia responsabilidad, digamos, interpreto yo que este, cubriéndose de cualquier daño eh, que pudiera ocurrir o cualquier reclamo que eventualmente, si suponte que yo lo hiciera, que doy, autorizo a que me lo den en caso de sí. necesitarlo, este, me muero que mis familiares no puedan reclamar por mí o no puedan hacer este, ni un juicio de mala praxis. Ni, sí, ni, como ni te más. hacen igual en todos lados, no cuando te van a operar o cuando te van a... Claro, pero ese, ese es un tercero el que tiene que firmar para operarte. En este caso sí. sos vos el que sos al firmar mismo. la petición... Exacto. ¿Y sabés a dónde me llevó, que vos te, se, se ven a correr todos? Al tema del doctor Vidal cuando investigaba el tema de la crotoxina. Ajá. ¿Recuerdan? Sí, la Exactamente, que finalmente este doctor se tuvo que ir a vivir a los Estados Unidos, y allá aparentemente eh, lo sostuvieron con su proyecto de la clotoxina, digamos con otro nombre, porque la fundación siguió funcionando acá en Argentina. Y lo que, ¿sabés qué es lo que por qué la pregunta? Porque en ese momento el gobierno que nosotros teníamos, el gobierno, el nuestro gobierno, el gobierno de Argentina, sí. eh, lo avalaba y lo acompañaba en el desarrollo. Pero de todos modos, yo no sé cuál qué es lo que ocurrió ahí, ni qué poderes importantes, ni qué intereses habría detrás. Finalmente, este señor se tuvo que ir porque fue perseguido, amenazado. Bueno, todos recordarán la historia. Este, y me llevó un poquito a pensar en, en ese momento, porque, bueno, son, eh, yo lo tomo como las famosas medicinas alternativas, digamos, sí. ante. Ante la cuestión seria y grave, eh, la desesperación hace que uno acuda a cualquier instancia. Eso es lo que yo puedo observar y lo que a mí me parece que poco. Sí, de... el uso, el uso Va... voluntario, sería el uso voluntario. Es, exactamente, el uso Bien. voluntario, exactamente. Sí, sabemos, eh, lo, que, lo que tenemos que también entender es que, fíjate cómo nosotros solo creemos ¿tá? por la cual la creencia es ignorancia creemos, confiamos pues no nos queda otra porque no entendemos nada entonces creamos, creemos en una vacuna y realmente han hecho un desastre con la vacuna pero eso lo tapan todo han matado gente, han deformado han generado más, han metido plomo, mercurio un montón de otras cosas en las vacunas en algún momento después se han hecho vuelta atrás igual experimentaron ¿sí? esto no es tan dañino o sea, lo, lo que hablan es totalmente. ¿Eh? Es una toma, son tomas. No se toma desde sí, son... de otro lugar. Sí, lo tomás. También lo que explica el médico este. Que no eh, otra do... manera, digo yo. ¿Eh? Que no se aplica de otra manera, solamente a través sí. de tomas. El médico de eh, este médico dice: esto es la toma voluntaria, la gente, como lo puede hasta hacer directamente en su casa. Pero él dice: hay más. El día que lo aprueben, esto es se puede utilizar hasta en, do, en endovenoso, en, en suelo, en un montón de, de formas, mucho más rápido y eficaz. Pero eso ya va para la medicina, no claro. es para la gente. Entonces dicen, no le voy a explicar a ustedes porque no son médicos, pero a la medicina sí le puedo explicar. Entonces dice ¿por qué ellos se niegan tanto? ¿Cuáles son los intereses? Ahora, ¿quiénes son responsables de todas las muertes? Si esto se comprueba. No solo los laboratorios, sino la corrupción que acepta, políticos, tal, que aceptan en no tratar este tema. Así que bueno, ahí es donde tenemos que despertar todos. Te voy a hacer otra, ¿puedo hacerte otra pregunta más? Dale. Eh, ayer me llamó mucho la atención, eh, no sé si ustedes este, lo, lo pueden haber seguido, hay un periodista de nombre Segres, que es corresponsal en Brasil. Segres. Sabemos sí. que Brasil ha sido un lugar bastante... Eh, bravo con respecto al tema de, de cómo el tratamiento que le ha dado el, el gobierno al tema de, esta, eh, de, esta, de este virus. Y sí. Brasil eh, tiene, eh, está creo que en un número de 100.000 muertos, si mal no me equivoco. Digamos, sí. Creo que lidera después de Estados Unidos todos los rankings. Pero con la diferencia que ellos hacen, Digamos, hay una mirada desde un determinado sector de ellos que hace una diferencia entre las personas que mueren de COVID o las personas que mueren con COVID, que no es lo mismo. Entonces, sí. lo que dice que en realidad de COVID murieron 30.000 personas, con COVID murieron 70.000. Digamos, que no es lo mismo morirse de que morirse con claro. Sí, obviamente. Estoy de acuerdo con vos. Entonces, entonces, entonces, bueno, sí. entonces, no, no. Lo que me hace pensar, digamos, que es un poco, eh, digamos, en su mensaje, porque vos sab sabemos que los medios eh, son bastante eh, parciales. Escucha, imparciales son en realidad y toman, digamos, no parciales. Eh, sí, sí, toman una bajada de línea, exacto. Exacto. Bueno, sí. por lo cual este, cada uno responde al, al, este, al. A la línea. A la, a la línea exacta. De cada editorial, exacto. A la línea que le baja a cada editorial, exactamente. Y, y bueno, entonces a mí también me, lo, me hace pensar de que en realidad no sé cuánto es este. Yo sé que hay miles de personas, millones de, de, de sí, mil, cientos de miles de personas que han muerto en todo el mundo. Pero yo no sé si todas murieron de COVID. Bueno, acá vendría la, lo que nosotros preguntamos, si el año pasado, en Argentina, o por año más o menos, mueren 32.000 personas de gripe, entonces, ¿cuántos mueren este año de gripe? ¿O son todos de coronavirus? O sea, ¿se terminó la gripe? O neumonía, por otro lado, ¿no? Que murieron muchas personas también en neumonía en el 2016, creo. Pero fuera de eso... Este, porque no, no sé bien todo esto, este, no es claro, no es claro que la gente muera solo por COVID y ahora el protocolo es este, cuando no hay, eh, si tenés síntomas, eh, para ellos es COVID. ¿sí? Entonces, si es, eh, si tenés, te aislan y a su vez te aislan con la familia, o sea que te monitorean, pero para ellos ya tenés. Entonces, ¿cómo se computan eso no se computan? Bueno, es todo una, una pregunta que estoy haciendo también en este momento, porque acá en Pinamar sucede más o menos algo muy similar. Entonces, este, es muy desprolijo y todos estamos confinados. Eh, mucha gente va a sufrir de, de otras emociones que tienen que ver con depresión, frustraciones, este, que yo igual los tomo como una bendición, porque este conflicto, para mí termina siendo una, la posibilidad que la humanidad se dé cuenta de algo que no se estaba dando cuenta. Así que ojalá este, podamos reaccionar todos, investigar, ser nuestro propio científico, ¿no? y, y indagar, investigar y no quedarse nada más que en la creencia, porque la creencia es ignorancia, es no, creer, no, no investigar más allá de lo que nos dicen. Así que bueno, apareció Karina y nos vamos todos. <risa> Aparecí, ya estamos repasados, pero bueno, estaba tan interesante que no, no daba para, para cortar, así que muchísimas gracias, como siempre, muy lindo este aporte, y me quedo con lo que decís, a investigar. Bueno, y para despedirnos, yo tomo CDS. <risa> <risa> <risa> Esto es que no que más fuerte que mí. yo. Ema pareces fuerte. canosa, Dani, pareces canosa ya. Ah, ¿Eh? ¿Qué? Canoso. Bueno chicos, muchas bueno. gracias. Hasta el próximo martes. Chao, chao. Saludos. Gracias. Saludo. gracias, gracias. gracias. Chao, Y así pasó ADN emocional por la tarde del magazine. Nos vemos una mañana porque ya, claro, terminamos este programa. Besos, abrazos y aromaquitos. Chao.